Segundo de Crónicas, capítulo 34 Josías tenía ocho años cuando se convirtió en rey, y reinó en Jerusalén durante treinta y un años. Hizo lo que era correcto a los ojos del Señor y siguió los caminos de su antepasado David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. En el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a adorar públicamente al dios de David, su antepasado. Y en el duodécimo año de su reinado, comenzó a limpiar Judá y Jerusalén, quitando los lugares altos, los postes de acera, los ídolos tallados y las imágenes de metal. Hizo derribar los altares de Baal que estaban frente a él. Y los altares de incienso que estaban sobre ellos fueron cortados. Además, los postes de acera, los ídolos tallados y las imágenes de metal fueron hechos pedazos y esparcidos sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes idólatras en sus altares. De esta manera, purificó a Judá y a Jerusalén. Josías repitió esto en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neftalí y en sus alrededores. Derribó los altares y redujo a polvo los postes de acera y las imágenes, y cortó todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, una vez que terminó de limpiar la tierra y el templo, Josías envió a Zafán, hijo de Azalías, a Maasías, el gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, el guardián de los registros, a reparar el templo del Señor su Dios. Fueron a ver al sacerdote Hilcías. Y le dieron el dinero que se había llevado al templo de Dios. Los levitas de las entradas habían recogido este dinero del pueblo de Manasés y Efraín, de lo que quedaba del pueblo de Israel, así como las contribuciones de Judá, Benjamín y el pueblo de Jerusalén. Los entregaron a los que supervisaban los trabajos de reparación del templo del Señor que a su vez pagaban a los obreros que hacían la restauración y reparación. También pagaron a los carpinteros y constructores para que se compraran piedra cortada, así como madera para viguetas y vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Los hombres hicieron un trabajo bueno y honesto. Al frente de ellos estaban Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merarí y Zacarías y Mesulam, levitas de los hijos de los coatitas. Los levitas, todos ellos eran hábiles músicos. Estaban a cargo de los obreros y dirigían a todos los involucrados, según lo que se requiriera. Algunos de los levitas eran escribas, otros oficiales y otros porteros. En el proceso de sacar el dinero donado al templo del Señor, el sacerdote Ilcías descubrió el libro de la ley del Señor escrito por Moisés. Ilcías le dijo al escriba Zafán, «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Se lo dio a Zafán. Zafán llevó el libro de la ley al rey y le dijo, Nosotros, tus siervos, estamos haciendo todo lo que se nos ordenó. El dinero recaudado en el templo del Señor ha sido entregado a los que están supervisando a los trabajadores, pagándoles para que hagan las reparaciones. El escriba Zafán le dijo al rey, El sacerdote Hilcías me dio este libro, Zafán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que decía la ley, se rasgó las vestiduras. Entonces dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ajikam, hijo de Zafán, a Abdón, hijo de Miqueas, al escriba Zafán y a Asaías, ayudante del rey. «Vayan y hablen con el Señor por mí» y también por los que aún viven en Israel y en Judá, sobre lo que dice el libro que se ha encontrado, porque el Señor debe estar realmente enojado con nosotros, porque nuestros antepasados no han obedecido las instrucciones del Señor siguiendo todo lo que está escrito en este libro. Ilcías y los que el rey había seleccionado fueron a hablar con la profetisa Hulda, Esposa de Salum, hijo de Tohat, hijo de Asra, guardián del armario. Vivía en Jerusalén, en el segundo barrio de la ciudad. Ulda les dijo, Esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Díganle al hombre que los envió a verme. Esto es lo que dice el Señor. Estoy a punto de hacer caer el desastre sobre este lugar y sobre su pueblo, de acuerdo con todas las maldiciones escritas en el libro que se ha leído al rey de Judá. Me han abandonado y han ofrecido sacrificios a otros dioses, haciéndome enojar por todo lo que han hecho. Mi ira se derramará sobre este lugar y no se detendrá. Pero dile al rey de Judá, que te envió a preguntar al Señor. Dile que esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. En cuanto a lo que oíste que te leyeron, porque fuiste receptivo y te arrepentiste ante Dios cuando oíste sus advertencias contra este lugar y contra su pueblo, y porque te has arrepentido, rasgando tus vestiduras y llorando ante mí, yo también los he oído, declara el Señor. Todo esto no sucederá hasta después de tu muerte, y morirás en paz. No verás todo el desastre que voy a hacer caer sobre este lugar y sus habitantes. Volvieron al rey y le dieron su respuesta. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Fue al templo del Señor con todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, junto con los sacerdotes y los levitas, todo el pueblo desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó todo el libro del acuerdo que habían sido descubierto en el templo del Señor. El rey se puso de pie junto a la columna e hizo un acuerdo solemne ante el Señor de seguirlo y de cumplir sus mandamientos, leyes y reglamentos con total dedicación y de observar los requisitos del acuerdo, tal como estaban escritos en el libro. Entonces hizo que todos los presentes de Jerusalén y de Benjamín se pusieran de pie para mostrar que estaban de acuerdo. Así, todo el pueblo de Jerusalén aceptó y siguió el acuerdo con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías demolió «Todos los ídolos viles de todo el territorio perteneciente a los israelitas, e hizo que todos en Israel sirvieran al Señor, su Dios. Durante su reinado, no dejaron de adorar al Señor, el Dios de sus padres».